Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Soy Marcelo Di Marco, este es Matías Alvarez y buenas tardes. Ahí tenemos a Alejandro Maureira, Pulvera Arriba y Renzo Irusta con todo. Estamos esperando en eh, medio del trabajo que lleguen los demás integrantes del grupo de los martes a las 19. Pero mientras tanto, laburando, encontré lo que les puede venir un kilo. Estamos trabajando en el cuento de Irusta, de Renzo Irusta, Cuentazo, por otra parte, bien de terror, como me gusta. Y en este punto de la pantalla, fíjense lo que dice acá, no importa el contexto, ¿eh? me senté así lo no más rápido y me vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia, como si me preparara para salir a correr. Fantástico. No se dan una idea de la cantidad de palabras que hemos cepillado acá. Ahora se los voy a mostrar, pero primero la parte teórica de la cosa. Fernando Sorrentino, que es un genio, Dice, usa la, las palabras que signifiquen menos cosas. Hace un tiempo que yo vengo repitiendo en algunos programas esta gran verdad. Usar las palabras que signifiquen menos cosas. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo digo, entonces el mago metió la, galera, la mano en la galera y sacó un animal, yo no sé qué animal es. La palabra animal puede significar un montón de cosas, hasta puede significar hasta una persona que es una bestia y un animal. O puede ser un ratón, una laucha, una, una, un, un rinoceronte puede ser, lo que sea. Fantástico, pero si yo, yo digo, el mago metió la mano adentro de la galera y sacó una paloma torcasa, ¿no? que no lo mismo con una paloma común, fantástico, ya ahí estoy haciendo más precisión en la cabeza de mi lector. Miren lo que dice acá. Me sequé así más rápido y me vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia, como si me preparara para salir a correr. Acá tenemos, estaba pensando en la cantidad de paradas que cepillamos, 13 paradas, yo dije que vamos a cepillar más o menos 15. Fíjense lo que hicimos acá. Ahí está. Me sequé así más rápido y me puse un jogging, que es exactamente lo mismo, que es decir como si me preparara para salir a correr, como vestí con ropa cómoda, ropa de gimnasia. Ahí está. ¿Y qué piensa el autor? Mostralo a Renzo. ¿Qué piensa el autor? Muy bien, mucho mejor. Bueno, ¿Te gusta? Preciso, más más sí, preciso? preciso. Y aparte que nos ganamos 13 palabras. Ustedes hagan este cálculo. Si yo tengo una novela de 300 páginas, 250 páginas, y puedo hacer lo mismo en, en varios párrafos de una página de esa novela, ¿cuántas páginas me va a dar? Me va a dar por lo menos la mitad. ¿Sí o no? Bueno, piénsenlo y mientras tanto disfruten, vuelvan, pongan la pausa vuelvan, qué hubieran hecho ustedes yo hice esto, me que así lo más rápido y me puse un jogging así que bueno, precisión antes que nada y pulgar arriba para Marcelo y Marco Renzo Usta, taller de corte y colección tu canal favorito de tips de escritura hasta pronto